¿Qué tal? ranitas del canal Aquí con pleno video para ustedes Hoy estamos de nuevo en Cartifon Con las panas Estamos con Ami oh Picasso no. Con Rabillazo Azumecha uh -huh. Alex y Macaco Y, <risa> <Alex> y Macaco <risa> Oye, oye ¿Qué tal? Un, un macaco, macaco. un pacuero Un pa un Un vale pues Sin más, pero vamos a empezar démosle 3, 2, 1 ¡Uno, ¡Oh, Y para empezar tenemos que escribir la frase A ver, una frasecita toda chistosa Toda guatona, ¿qué puede ser de frase? ¡Ah! Vamos a colocarte primero, alexi roba un banco Sí, porque pues alexi Le encanta robar bancos, entonces alexi Roba un banco, un banquecito A ver, a ver, a ver, ¿cómo va? terminar estos dibujos de, de los panas, Es un banco ya quiero verlos, ahora lo que nos falta hacer es esperar tantito de que los panas acaben de escribir su frase, como vemos aquí en la izquierda, pues, ah bueno ya ya acabaron, ok empezamos con el primero, Capley mamado coqueteando con chicas, ¿Cómo? bueno bueno si sí le saben, si sí le saben, Caplín mamado brother entonces vamos a empezar a hacerme a mí mismo Agua hago aquí mi querísimo sombrerito de ranín Le pintamos los círculos de negro Le colocamos aquí unas pupilitas Y acá le pintamos la cara a Play Pues de colorcito así Hagámosle vale, la expresión típico ubu Así ubu, el típico ubu ahorita la vestimenta algo así Voy a hacerlo tipo, si las manos la mano las hago ahorita Hagámosle así, así, así tantito Y ahora sí le podemos colorear esto verde le coloreamos esto negro, pues así como mi personaje Le hacemos los pantalones, todos azulitos, todos guatones Vamos a hacerle aquí una chica, una baby girl Vamos a hacerle que tenga trajecito rojo, algo así No le vamos a hacer tanta detalle Vale, aquí hagamos otra, otra baby girl Hagámosle acá y que tenga un trajecito rosado, fusia A ver así, ahí está se lo coloreamos, le correctamos este también. Ahora hacemos las manos, hagámosle todo musculoso aquí. <ríe> Yo que sé, porque pues se me olvidó se los músculos hace ratito. Hagámosle así. <ríe> se ve súper extraño, pero ¡ay! es que se me olvidan los músculos. Tenemos que colorearle las caras y ya quedó. Ya quedó y ya solo el teléfono. Ahora le pintamos esto y ya está. Vamos a hacerle con el tiempo que nos queda. Hagámosle aquí la chaquetita del Capley Un poquitico de detalle. Uh -huh, como lo tengo yo. Así, así. Y ya estaría. Mira, qué locura. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Yo con la Chiquibabies. Listo. Vamos a ver qué opinan mis compañeros. Y qué es la siguiente frase que me va a tocar. ¿Por qué soy un cura y por qué tengo aquí ranitas en la calle? Ok, bro la play de cura Llevando lle, Llevando a la escuela A sus ranitas Ahí está, ahí está Pero es que no manches, qué pedo, loco Estoy aquí todo bendecido, todo a me Hay unas que se ven muy extrañas Pero supongo que le faltó hacerle bien aquí la definición Con lo, con el colorcito negro Pero está perfecto, está bonito, está bonito Lo que si no me gustó fue yo cura pero está bien Ok, pasamos a la siguiente Caple le gana al S en ajedrez Ojito, ojito Me pone muy ganadores Ok, ok Hagamos primeramente el tablero del ajedrez Uy, oh, pero es que ahorita me apunto. Tengo que hacer todo el tablerito del ajedrez Oh, por Dios Ok, una vez coloreado el ajedrez Pues... A ver, vamos a hacerle aquí a Capley, vamos a hacer aquí al típico Capley, o sea, yo mérito su servidor. Lo hacemos celebrando, hagámosle todo feliz, hagámosle así como... Como feliz, así, así, así ¡Yay! Le pintamos de color negro Le hacemos los pantaloncitos azulitos Vamos a hacerle manitas así como... Como circulares, hagámosle circulares Listo, vamos a hacerle... Le pintamos aquí, aquí Y las zapatillas nos faltaron las zapatillas, gucci Vale, ya está el Kepler celebrando Ahora nos toca hacer una Lexi Una Lexi todo tite, todo triste Porque pues perdió Entonces vamos a hacerle así como... Así todo triste, así como así Lo hacemos llorando Dámosle las manos hacia abajo Así, así merito Se ve raro el furro Por oh, la madre, ¿por qué tiene el cuerpo tan raro? Tiene el cuerpo muy raro, pero bueno Es por diversión, es por la diversión ¡Listo! Ahí está, Lessie triste y yo feliz Con el poco tiempo que tenemos Podemos hacerle detallitos a la lexi Como él tiene orejitas con cositas aquí grises En las manos, en las patitas Aquí tantito Ahora Ha quedado perfecto Ya ha sonado el teléfono Y queda ya poquitos segundos ¿Qué podemos hacerle? Listo Le damos a hecho Y solamente queda esperar A que los panas acaben Y continuamos con El siguiente dibujo A ver qué nos toca Y nos toca que escribirle La respuesta A ver ¡Ay, chicos! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó hacer el cabello! ¡Se me olvidó hacer el cabello! Cabellito, caballito, A que play No quiero ser calvo ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Listo, listo caballito. A ver... Ahora escribí esta escena ¿Qué, qué es esto? Uh, ¡No! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Por qué me estoy colocando en los pantalones? ¿Y está Rabito? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Qué es esto? Aquí hay un poquitico de Rabiplay. Play eh, A ver, Caplay play Colocándose Los pantal pantalones Y Rabito viéndolo Ahí está, porque creo que es Rabito, ¿no? Y porque tiene la naricita de naranja Eso está muy raro pero bueno, ahí está la frase Proseguimos con Kaplan poniéndole el matrimonio Oh, por Dios se vino. se vino fuerte Se vino fuerte Vale, hacemos mi personaje aquí todo rápido Le pintamos Ok, mira, así va quedando la forma Se ve que está como raro el cuerpo Pero se supone que está arrodillado Perdón si no sé cómo hacer estar arrodillado Le hacemos aquí corazoncitos Así todo el enamorado tenemos que hacerle a K play con un anillo Aquí todo bonito, a una cajita rojita Hagámosle una cajita rojita Aquí una cajita rojita abierta Así, y le hacemos aquí Que tenga un anillo, mira Un anillito, un anillito todo bonito Ahí está Y hacemos a Rapito Que va a estar mirando a K play Tipo... Feliz, porque va a decir que sí Yo yo, yo sé que él quiere Él quiere, llámale así como queriendo agarrar El anillo, ¿vale? Ok, ahora nos faltan Los piecitos, todos sucios Todos guatones del, del rabito Y su colita, ok, ahora Con el poco tiempo que tenemos, podemos Hacerle aquí una frasecita Como para que vean que... Voy a decir algo aquí a rabito ¡Listo! ¡Ha quedado perfecto! La verdad, ¿eh? Este ya es el último Dibujo, esto ya vamos a De aquí vamos a reaccionar y todo eso Pero, eh, yo diría Que quedó bien, quedó, quedó excelente Quedó muy, muy bonito A ver, le podemos colorear aquí Y ya está, hacerle a rabito Unas pequeñas manitas aquí Así como para que no quede tan vacío y listo, listo Y le damos a hecho Ahora solo queda que esperar que los panas terminen Y ya vamos a reaccionar todos los dibujos Y todo lo que hicieron los panitas, ¿vale? El tipo se va a se va a caer En 3, 2, 1, let's go Ahora lo que vamos a hacer es desmutearnos Hablar con los panitas, vamos a reírnos Vamos a, a ver qué tal nos, nos quedaron Nuestros dibujos, ¿ok? Vamos a desmutearnos en este preciso momento Hello, hello, hello ¿Qué tal? Hello ¿Sí? cómo le fue? fue bien, le fue mal. A mí claro, la claro, me tocaron claro. unos fáciles. A mí me tocó unos dibujitos raritos, raritos, yo con muy dientes y así. Y dibujos tienen que este es ser. Dale dale, dale, dale, dale que bro. quiero que vean, quiero que vean mi obra de arte. Jugamos pues con Keka Play, bro. Ále si ¿Qué Ocupado. Así no, tal cual. No, no, no. Lo confieso, es algo que haría. ¡Eh! Yo lo puse porque sé que lo harías, bro. Alex, me mandó un banco en GTA 5. ¡A mí me llegó pedo. de este! ¡Míralo! Ah, ¡Qué pedo! ¡Dada! Y masacrando. ¡Sí, loco! ¡Está todo sangriento! ¡Qué pedo! ¿no? ¡A mí me llegó ese! ¡Ah, perro! ¡Está mamadísimo! ¡No oh, madre! ¡Oh, perro! ¡Loco, también grande tu arma! ¡Es Sylvester, Alexo!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 hasta el piso, ahí, cásate conmigo claro, pero oh. es que así hay que suplicarle, hay que tirarse hasta en el suelo no, hay que hacerle imposible sí, claro, no, vamos, proseguimos bueno, con rabillazo, a ver, a ver mira, mira, mamado coqueteando con chica ese me tocó a mí <risa> las cariñosas la la me, me, no me pasó a hacerme mamado eh. y le ¿What? hice cosas en los brazos, todo raro te salieron tuones en los brazos si sí. <risa> ah, mira eso <risa> <rato>. <risa> no. ¡Ey, soy una, una que no nos cara ¡Kaplé ¿Qué ¿Qué todo un divo con las cariñosas! Ser... ¡Qué pedo! <risa> ¿Crees que así no era? Oye, oye, así no era, bro ¿Cómo pasé de, de un Kepli mamado todo? todo ¡Pero terrible? si hizo, El Kepli se hizo cariñoso ¡A volverme cariñoso, <risa> exacto! Cariñoso! ¡What the fuck? ¡Por ¡Amor! cierto! Oh, por cierto, por ser usted les dejo un 50% de plus. ¡Qué! ¡Uy! A su mecha, rana religiosa que me dio no la cabeza. No, lo no, que me tocó. Sí. Oh, oh, me toco toco. Toco. <risa> Estaba cantando el <en> amino. Ahí <risa> de curas ya en la escuela sus ranitas. No, <risa> no, me... A mí me llegó ese. Ahí está. Oh, bonito, que hable de enseñando las palabras Mira mi dibujazo Ya <risa> <risa> <¡Dios! Hey, risa> Esta Está aquí Ey, estoy enseñando <risa> religiones, ¿eh? eso está bien WTF, ¿por qué las ranitas parecen posts? <risa> ¡Sí, sí es verdad! <risa> <¿Qué> ¡Pedo! <risa> ok, a Lexi, macaco, macaqueño Capley viaja en el tiempo y se encuentra a los panas bebés <risa> ¿Qué? ¿Pero? ¡Ay, se me <risa> llegó a video, bro! Tiempo. ¡Estamos bien feos! Estamos... La play <risa> niñera de ran bebé y Alexi. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el niñero no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es lo hiciste, no, perro, no ¿Qué era eso, bro? Tam, ¿Qué pedo, era, man, para... ¿Qué pedo? ¿Qué? Claro, ¿cómo terminamos yo viajando <risa> en el tiempo? Y termina quitándome pantalones No, qué a a la no, la no, no, no, no ¿Y esto? ¿Qué pedo? ¿Por qué dibujaste como un ratón? ¿Sí? No. Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que dice Alexis de verdad, y bebé hicieron un ratón con nariz de zanahoria. pedo, pero está fachero el último. ¿eh? Y finalizamos con Panchis. A ver, Panches que escribiste, Alessi. ¿qué, oh, hey, qué pedo, pedo, oh, invocando Invocar al chamuco, pedo, invocando al chamuco, hermano. viejo diabólico! invocando <ríe> al chamuco, <ríe> hermano. ¿Qué fue? hola, hola! <ríe> <gana la> <ríe> <pedres. ríe> Mind. Loco dibujazo, dibujazo, que le ganó en el ajedrez ¡Pensamos lo mismo! ¡Cómo ¡Sí, no! mate, brother! ¿Qué es voy? Jaque mate, perro. Mira, ni la Ouija. Ya lo sé. A la Ouija le dimos la vuelta y lo convertimos en ajedrez. En ajedrez. Sí, sí, sí. El 2x1, amigo hasta aquí finalizamos, no olvides dejar tu like y comentar qué dibujante les encantó más, si a Emi, si a Rabito, si a y los Panchis. Banshees, a ver quién se te gana todo hermano ¡Nos vemos en el siguiente! ¡El Gartipón! ¡Adiós!